muy buenas bienvenidos a todos a toxic game channel estaba yo caminando pensando en mis cosas viendo la grandiosidad de la naturaleza esos 8 11k que podemos disfrutar solamente con los ojos y me preguntaba por el futuro de el fotorrealismo y los nuevos videojuegos que pronto se verán en nuestras consolas Así que se me ocurrió la brillante idea de hacer un vídeo sobre el futuro de los videojuegos para que todo el mundo tenga claro qué es lo que se nos viene, y se nos viene grande. Puede que a priori algunos piensen que, claro, que estos juegos son arcaicos y antiviruvianos, cosa que tampoco puedo eh, decir lo contrario. Esto es el principio de los videojuegos, esto también forma parte de la historia y del arte, eh, aquí estamos viendo lo que son los sprays, los assets, que tanto conocéis algunos, y lo, bueno, estáis viendo la jugabilidad, estáis viendo hasta dónde llegaban los gráficos hasta cierto momento, siempre imitando o intentando imitar la realidad de la mejor manera. Por supuesto, esto era muy reducido con el tema de los eh, sistemas en los que se jugaba y también la tecnología, pero eso ha cambiado. Nada que ver, por supuesto, con lo que estamos viendo ahora, que es realismo puro. En muchas de las imágenes que vais a ver ahora, vais a preguntaros si es verdad lo que estoy viendo. ¿Es real? ¿No lo es? O sea, todo esto que estáis viendo está hecho con el Unreal Engine 5. Ya hemos hablado de lo que son los programas para crear los videojuegos que se llaman Engine. recibir eh, por ejemplo, tiene su propio Engine. Eh, y este sería el Engine que tiene Epic. Y podemos ver aquí, pues cómo se modela, por ejemplo, un, un paraje, cómo se dibuja, cómo, cómo se moldea las piedras, eh, el terreno, las casas, todo. Aquí hay que tener en cuenta de que este programa, sobre todo, está dedicado a recrear a la perfección toda la realidad, cómo actúan los objetos, por ejemplo si cae un meteorito en un, o cae un misil en, en un terreno, cómo actúa naturalmente este, mientras que por ejemplo, eh, yo, y quiero que os quedéis con el nombre, eh, Meta, Human, Server o SIVA, eh, se dedican al moldeado y a la creación de personajes, personajes que ahora vamos a ver eh, más realistas no puede ser aquí también estamos viendo un poco de cómo es la programación no eh, cómo cambian los efectos del día noche eh, prácticamente todo y por supuesto también el programa aparte de, de otros programas que también vamos a mencionar eh, pues eh, mientras el meta human server eh, se dedica principalmente a crear humanos, a cuerpos humanos perfectamente diseñados. Por ejemplo, los de SIVA son eh, cuerpos digitalizados eh, que vienen desde huesos, eh, músculos, eh, pelo, etc. Imaginad por un momento si sois actores o actrices que vuestra cara nunca vaya a envejecer en la gran pantalla. ¿Os imagináis cómo sería eso? Este efecto, esta tecnología, ya está aquí. Por eso este vídeo es tan importante, porque todo lo que estáis viendo ya está. Ahora es el momento de aplicarlo. Right on. You know about this? Yeah. It's all It's supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. Como veis eh, se está utilizando las dos plataformas playstation 5 y luego veremos xbox también eh, en el mismo vídeo se van combinando unos y otros esto es muy importante para playstation sobre todo porque eh, a diferencia del ray tracing esto da mucho es mucho mejor y ocupa menos Quiero que os quedéis con palabras como, por ejemplo, bueno, primero vamos a hacer un resumen. En el 2007, Nvidia, como sabéis, sacó la GTX 2090, no me acuerdo cuál era exactamente, y en el 2018 Nvidia sacó lo suyo y un Real Engine pues sacó esta preciosa maravilla que lo vemos con la Xbox. Eh, perfecto, todo, la iluminación igual. Igual que con PlayStation, prácticamente exactamente lo mismo. Eh, por eso digo que este este motor eh, gráfico podría bien salvar uh, o, o, o dar un capote a la consola de PlayStation, ya que no tiene tanto poder gráfico, por lo menos aprovecharse de... de de esta cualidad que sí que tiene este programa ¿eh? en el 2018 Unreal Engine pues acá, eh, no solamente el Unreal Engine 5 sino también está el Meta Human Server quedado con este nombre porque eh, es un programa especializado para crear humanos crear cuerpos humanos o antropomórficos eh, con una calidad y una y un fotorrealismo totalmente increíble. Luego, por otro lado, tenemos SIVA. SIVA, eh, que ya eh, lo que hace es eh, pues, también crear cuerpos digitalizados, pero incluso desde los huesos, huesos, músculos. Por ejemplo, el movimiento de un caballo sería mucho más natural, mil veces más natural que... Que, que de, de cualquier caballo que os guste de cualquier juego. ¿eh? Eh, por otro lado, Nerf eh, es otro motor gráfico que este tiene la cualidad de que es capaz de generar eh, cualquier elemento. Eh, pese a que no esté muy bien definido. El mismo programa lo genera solo. Y bueno, una de, de, de esas virtudes que tiene es. Eh, ...que puede llegar a pesar 5 megas... ...imaginaos... ...un personaje que pese 5 megas... ...al final el juego... ...acabaría en 30 gigas... ...y no sé... Se, ...y sería un juegazo... ...como el Cyberpunk... ...o, o como el Day in Light... ...o como... ...o como un Far Cry... ...o como un Assassin's Creed... ...muy, muy, muy tocho, ¿no? ...muy grande... aquí estamos viendo... Eh, ...la ciudad, por cierto... Está inspirada en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. El fotorrealismo, yo me he pasado bastante tiempo con, con este demo, esta prueba para poder ir por todas las calles y descubriendo cosas, eh, es increíble. O sea, te puedes acercar a, a dos milímetros de, de las paredes y es increíble el... Es increíble que no pierda calidad, fijaos, que es que os podría decir en cualquier momento ya en la parte trasera, ¿no? De, que hemos visto. La, lo que hemos visto era la parte trasera del videojuego. Aquí, por ejemplo, es una foto. Eh, una imagen, mejor dicho. Aquí la cámara en caída. Desde arriba. Cogemos el personaje. Y nos disponemos a conducir un poco para ver cómo va el tema de conducir. ¿Veis, por ejemplo, como la, la gente se comporta de una manera, los NPC se comportan de una manera totalmente natural? La, la inteligencia artificial es buena. Eh, y vamos a ver también otro otro pequeño detalle, también muy importante, que es a la hora de conducir. Ojalá un Gran Turismo, el Gran Turismo 7, tuviera lo que, lo que tiene esto, ¿no? Que estamos viendo aquí... Eh, cómo suena, ¿no? cómo, cómo, cómo se escucha ese coche ¿Eh? y cómo golpea, ¿eh? <ríe> los, los golpes se notan. Bueno, como digo, cualquiera que me enseñe, por ejemplo, esta foto, ¿no? esta imagen, digamos, y me diga, eh, es, esto es una foto, eh, yo me lo creería, diría, bueno, sí, pues, esto es una mañana en Nueva York, prácticamente, no tiene más. Vamos a seguir viendo cosas muy interesantes hoy, eh, espero sigan quedándose con nosotros. Para ponernos un poco en contexto de lo que estamos viendo, ahora mismo estamos viendo muchas partes, fijaos ¿no? que son las partes traseras, aquello que nunca se ve ¿no? en los videojuegos. Aquí como por ejemplo crean el modelaje o una banda de enemigos, un coche, que podría ser de, del Gran Turismo 3. Eh, una ciudad aquí vemos eh, los enemigos las, las IA las inteligencia artificial este juego que está por cierto en el Game Pass Ragi un gran juego también lo tenéis en PlayStation para que, le, para que le interese es un buen juego y está hecho precisamente pues, con el Unreal sí señores con el Real. también vamos a ver imágenes con el Nvidia envidia eh, para que veáis pues el enorme trabajo fijaos el enorme trabajo que están haciendo eh, estas chicas ¿no? han diseñado este juego de raki y bueno aquí estamos viendo por ejemplo una de carreras de este yo los llamo como los de star wars ¿no? Aquí vemos, pues, eh, esto es dibujado, es, eh, este es quizás el momento más, eh, a lo mejor, más divertido, más sencillo, eh, no voy a decir más sencillo, pero eh, quizás el más creativo, porque eh, consiste en, en poner, quitar, poner, quitar, y digamos que ir decorando, eh, ¿no? pues, como hemos visto nieve, menos nieve, y vamos ahí a nuestro gusto haciéndolo de aquella manera. Juegos también en 2D, estamos aquí eh, perfectamente esto, bueno, fijaos este, esta calidad gráfica para un juego que creo que es en 2D también, también es lateral, y que vaya tela. Te Imaginaos jugar esto en una Mega Drive o en una Super Nintendo en aquellos tiempos, ¿no? O sea, una calidad gráfica increíble o sea se ve cada grano de arena cada mancha de ócido cada piedra increíble un real y ahora estamos con nuestros amigos de, Leme, de, envidia, de envidia yo soy un explorador eh, bueno pues aquí vemos diferentes proyectos vale que eh, con envidia se pueden hacer, por ejemplo, pues, este que estamos viendo de detectar icebergs para barcos eh, de pesca, barcos marinos, incluso transatlánticos, o por ejemplo, ir a la misma luna, a un planeta diferente, yo soy un guardián, también evidentemente para tecnología satelital. Eh, se usa desde hace ya bastante tiempo, por supuesto, con los satélites pues se puede ver si hay un incendio en, en donde sea. Yo soy un visionario, 1850, aquí vemos la Tierra, el sobrecalentamiento de la Tierra, con la evolución de los datos, de, del Big Data ¿no? que tenemos, o por ejemplo, proyectos que también se pueden hacer con el programa Nvidia para poder eh, cuantificar en, en cierto terreno, pues qué es lo que puede pasar y lo que no. Aquí estamos ya viendo ya otras cosas, ya un poquito más, eh, como digo, que entra dentro de la, de la ciencia. Por ejemplo, aquí vemos eh, cultivos, cómo controlan los cultivos. Esto es tecnología que hay en Holanda. No sé si lo sabéis, pero en Holanda... Eh, fabrica más tomates que ningún otro país europeo a menor coste incluso que cualquier país africano y esto es por esas máquinas que hemos visto antes hechas con este eh, con esto y otros sistemas ¿no? yo soy un creador aquí es donde vemos eh, pues lo que también otras funciones que tiene el programa que es con crear eh, diseños en 3D para luego pasarlo a nuestra impresora 3D. Yo soy un contador de historias. ¿no? Aquí vemos a una muchacha a la que, eh, bueno, este es el nuevo loquendo, por decirlo de alguna manera. Este es el nuevo loquendo. Le podéis poner la cara que quiera, que hable de la manera que quiera y que diga lo que quiera, lo que quieras tú, que diga, ¿no? no necesitáis salir esto ya es algo que hacen en japón es ¿eh? no una cosa nueva pero bueno como digo todo lo que estamos viendo hasta ahora son cosas que ya están aquí eh, lo que sí que podemos decir es eh, bueno y cuándo se van a implementar evidentemente pues eh, si un juego se ha estado haciendo durante estos siete años y pues se ha hecho con otro motor gráfico amigos, tenemos que hacer un parón porque como veis eh, hay una diferencia entre un lado y otro eh, vfxcrissume.com os lo recomiendo para que lo veáis ¿qué es lo que estamos viendo? ¿sabéis lo que es el reface? ¿no? es decir tomar eh, las, los gestos y la cara real de una persona y a partir de ahí poder hacer incluso, bueno, pues lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Se está sustituyendo al, por un lado el del videojuego, que queda bastante cutre comparado con la otra el, parte de... Y esto es gracias al reface, fijaos. O sea, es como poner la foto de Messi o de, Ronald, o de Ronaldo, ¿no? En, en su propio cuerpo por supuesto se ve que hay que mejorarlo bastante, pero bueno es un pequeño detalle eh, de cómo las tecnologías que ya están, se pueden implementar y mejorar sustancialmente los videojuegos aquí, eh, si os fijáis veis como un recuadro ¿no? y queda como muy bueno, aquí estamos viendo también imágenes de otros... Eh, esta tecnología, como, como podéis observar, es maravillosa, es un realismo extremo, eh, donde podemos ver, bueno, eh, vamos a ver, por ejemplo, eh, el metro, por ejemplo, vamos a ver el metro, y vamos a ver, por ejemplo, esta carrera, ¿eh? Que me parece increíble esto es este árbol por ejemplo este tocón que no es un árbol exactamente y bueno luego vamos a ver otras otras cosas ¿no? como digo el, la calidad de los personajes incluso de los npcs que salen en este en esta demostración del juego fijaos también bueno las físicas y todo lo, todo lo que tiene detrás. ¿Cuándo se implementará esta tecnología? Pues ya, a partir de ahora, evidentemente todos los juegos empezarán a echarle un ojo al Unreal 5 y pues harán sus cosas. Y veremos esto que es... ¿Quién me puede decir que esto no es un metro de cualquier ciudad, no? prácticamente es, es que es exactamente real además se ve incluso el reflejo del interior de, de los vagones increíble la calidad que llega a, a llegar a tener estos juegos ¿no? es increíble ¿no? aquí estamos viendo una carrera que pff, la ves y parece que es alguien grabándose Después de todo este despliegue que estamos viendo ahora mismo, pues es importante eh, saber eh, qué significa un asset, qué es una textura, qué es eh, esto que estamos viendo que es real. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una mesa perfectamente hecha. Aquí tenemos lo que es la fotogeometría, que es algo que vamos a hablar ahora mismo, porque tiene mucho que ver con el futuro también de los videojuegos. Eh, bueno, aquí estamos viendo parajes eh, de todo tipo. Puede ser el, en Marte, mismamente, ¿no? Bien, aquí tenemos el desayuno. El desayuno de los campeones. El desayuno de los Xboxes y de los Nintenderos y de los peceros de verdad. Y no los que no tienen... El carnet de, ya sabemos qué, piano perfecto. Aquí tenemos el NERF. Vamos a volver a hablar de NERF. ¿Qué es lo que dije de NERF? Que lo veis ahí. Es coger una imagen y darle más realismo. Imaginaos que creáis una imagen, como estamos viendo aquí, y... ¿Les queréis dar más realismo? Pues lo metéis en el NERF y automáticamente el programa lo que hace es rellenar esos huecos, fijaos, rellenar esos huecos y hacerlos más reales.